Buenas tardes y bienvenidos una vez más al canal de Amenofis, Un canal que te pone de la cabeza con todas las cosas que te está informando. Ahora, bueno, nos vamos a poner serios porque de lo que vamos a hablar vale la pena ponerse serios. Eh, hoy vamos a tocar un tema muy especial y es el trabajo de una persona que se llama. Mmm, déjame acordarme cómo era. Ah, sí, ya me acordé. Carles Kapeller. Carles Kapeller, como estamos viendo, inventó una patente para el motor de un ovni. Esa patente la agarraron los nazis y con la cual hicieron el primer ovni, el Haunebu 1, que si lo vemos, es un disco volador común y corriente, un plato, solo que podemos ver que tiene la esfera central donde va el motor que inventó Carles Kapeller. Pero luego los nazis se dieron cuenta de que incorporándole giroscopios podían mejorar el modelo del ovni y decidieron ponerle tres giroscopios al ovni. Con eso ya lograron una mayor estabilidad e inventaron el Haunebus 2, que como vemos tiene patas en los estabilizadores, los giroscopios. Luego, bueno, pasó el tiempo y mejoraron la capacidad del Hanoi V2, haciendo el Hanoi 3 con una capacidad para muchos más pasajeros. Con eso ya hicieron viajes de muchos tripulantes y, como es debido a la demanda, luego tuvieron que hacer algo más grande hicieron el Hanoi 4 En este modelo, Podemos ver que tiene varios pisos y lo más probable es que tenga dos esferas como motor. Pero hoy nos vamos a centrar en el modelo del OVNI de Amenofis. Un OVNI muy especial, muy singular y moderno. Este OVNI tiene unas características muy especiales y una de las primeras es la simpleza. Ya que cuenta como motor con una carcasa de acero y una carcasa de cerámica. La carcasa de cerámica es dos cuencos de cerámica enfrentados, los cuales se los ha bobinado por dentro en sentido horario y en sentido antihorario a modo de espiral. Se ha hecho con un cable, un cable como el de la corriente domiciliaria y adentro lleva la esfera de acero. La esfera de acero también si la miramos, son dos cuencos de lado, son dos cuencos de la cocina, dos cuencos. Vos enfrentás dos cuencos de metal de la cocina y se va a formar una esfera. Y según el cuenco que encuentres en la cocina, vas a poder hacer una esfera más chica o una esfera más grande, pero eso no importa. Ya que lo que importa acá es conseguir los pocos elementos que componen el motor de un ovni. Hoy vamos, como dijimos, a centrarnos en el ovni de Amenofis, que es un ovni muy singular. Este ovni mezcla la tecnología nazi del v 2 donde, como vemos, lleva un motor central compuesto por la esfera de Scapeller y lleva giroscopios gravitacionales, que son giroscopios, masas rodantes, estas masas lo que generan son ondas escalares. Eh, como habíamos dicho en otros videos, perpendicularizan la energía electromagnética de la éter y la convierten en radiante generando así anillos radiantes que hacen que la nave flote usando el éter como un fluido. Luego tenemos el motor central, que el motor central, bueno... También es un motor que disrumpe una partícula fundamental de aéter en su baricentro y de esa, de esa disrupción viene una repercusión que es la creación de anillos, anillos magnéticos nucleares débiles que también al estar perpendicularizados se convierten en radiantes y crean el efecto antigravitatorio más Precisamente decir, como si estuviéramos nadando en el aéter, flotando, como un salvavidas. Entonces, bueno, de esta manera nosotros tenemos una nave espacial que se compone por un platillo en forma de lenteja, que puede estar compuesto por madera en su interior, por una estructura de madera hecha con listones, donde luego eh, se le ha forrado con chapas de aluminio por fuera de, de esta manera nosotros ya tenemos la primer parte de un platillo volador en este capítulo vamos a estar hablando un poco más profundamente de el mecanismo para generar energía radiante para electrificar la carcasa y que pueda abrir el éter y convertirse en una partícula nanométrica y de los componentes de este generador. ¿Mm? Estamos hablando del motor de escapeler y en este capítulo vamos a hacer una pasadita más o menos como para comprender de qué se trata el fenómeno de las ondas escalares. Ya que si vos entras a internet y buscas ondas escalares vas a encontrar un montón de material en inglés quizás donde los aspectos no son tanto como para la gente, sino más que nada para que lo entienda un físico. Estamos hablando de momentos, eh, horizontes de sucesos subatómicos, donde está la, la curva de la onda electromagnética, por lo tanto, son deducciones que generalmente hacen los científicos físicos más que eléctricos. Los eléctricos directamente se abocan por saber otro tipo de cosas, pero bueno, eh, si mezclamos las dos cosas con un poco de esoterismo, vamos a comprender que en el éter se generan ondas escalares que son iguales a las de un lago en tranquilidad cuando tiras una piedrita. Bueno, esas son las ondas escalares. Eh, no tienen nada de nuevo, simplemente son anillos que progresivamente van eh, expandiéndose por los que viajan por encima de manera, hacia adelante, unidireccional, eh, serían como serpientes. Si las viéramos y las pusiéramos en una filosofía más humana serían como serpientes. Pero en realidad son rayos de energía radiante que viajan a través de los anillos magnéticos nucleares débiles en forma de electromagnetismo. De esta manera, eh, no sólo se forma una plataforma a través del ecuador del motor de anillos magnéticos nucleares débiles sino que se forma una falda de energía radiante a modo de, de como si estuviéramos tejiendo una tela electromagnética que hiciera flotar al ovni. Bueno vamos a buscarnos en el motor. El motor de Scapeller, como vimos está formado por dos cuencos de cerámica que están eh, puestos de frente ...y entre los cuales se halla un material dieléctrico, una chapa de, de aluminio redonda, un disco, perdón... ...y otro dieléctrico que en el caso del dibujo no se ve porque lo tapa la chapa de aluminio. Dentro de esta esfera de cerámica se encuentra, como habíamos visto, la esfera de acero... ...dentro de la cual hay una bobina, una bobina que está partida en dos y tiene dos imanes enfrentados estos dos imanes están enfrentados pero no se están tocando ¿Mm? están puestos adentro de la bobina bobina que luego va a ir adentro de la esfera de acero esta bobina tiene dos partes la de arriba está rellena con organite de aluminio y la de abajo con organite de hierro de esta manera nosotros polarizamos ergonómicamente la esfera por dentro, luego lleva los dos imanes enfrentados como, dis, como decíamos anteriormente, con un, una diferencia de unos milímetros entre un imán y el otro de esta manera nosotros disruptimos la partícula subatómica a través de las ondas escalares las ondas escalares como estamos viendo eh, se forman por la resonancia de la carcasa de acero que generan el cubo luego ese cubo genera un, una esfera adentro y así vuelve a rebotar formando la parte con torque y luego la parte que se comporta como un fluido luego vuelve a repetirse la, la parte que se comporta de, como un sólido del éter y luego la parte que se comporta como un fluido que es la esférica es así que llega hasta el centro y disrumpe la partícula fundamental de aéter este proceso de disrupción con ondas concéntricas hacia un baricentro se hace con el objetivo de perturbar el aéter y dar justo o es como no perturbar sino llevar toda la energía que estamos obteniendo a través del capacitor hacia el centro de esta manera el centro recibiría toda la carga haciendo resonar todas las cosas y por lo tanto dándose este fenómeno de la energía escalar entonces bueno de esta manera es que nosotros vamos a hacer resonar una partícula nanométrica o micrométrica que se encuentra en el paricentro que se encuentra en todos lados mejor dicho no o sea Digamos, eh, poniéndonos serios, es una partícula que no puede medirse de tan pequeña que es, ya que ella compone el velcro de las esferas que se juntan para componer otro velcro de los electrones, de los átomos y así sucesivamente que generan la materia con la que están hechos los elementos de, de precisión para medir este tipo de energía. Por lo tanto, estamos hablando de energía subatómica, estamos hablando más que nada de lograr un efecto más que poder medirlo. Esto es muy intrigante para el ser humano, ya que... Estamos hablando de la energía de la éter, y la energía de la éter eh, no nos invita mucho a, a lo que estamos acostumbrados, sino a comprender la energía de otra manera. Eh, bueno, este motorcito lo que hace es disruptir la partícula fundamental de éter en el medio. Nosotros lo que vamos a hacer es agarrar un tubo de PVC y llenarlo en dos partes, con orgonite de hierro y orgonite de aluminio. Pero a esta cera, antes de que se solidifique, vamos a llevar los, las dos mitades de la bobina hacia un generador de alta tensión. Vamos a enchufar en el generador de alta tensión estos dos tubos de PVC con la cera que se está endureciendo, que puede ser cera o resina epoxi, y le vamos a conectar corriente de alta tensión hasta que se seque, hasta que se solidifique. De esta manera nosotros vamos a obtener electret, que luego le vamos a colocar los imanes en el del orgonite de hierro con el norte para arriba y con el sur para abajo, y en el de, el de orgonite de aluminio con el sur para arriba y con el norte para abajo. De esta manera nosotros cuando agarremos las dos partes, que las vamos a sellar con brea, con chapopote, y luego las vamos a enfrentar. Esto se puede bobinar antes o se puede bobinar después. Si se bobinó antes, bueno, va a haber que unir los dos pelitos de la bobina de alambre de cobre y si no, tranquilamente se puede bobinar luego que el tubo esté pegado. ¿Mm? Eh, bueno, luego eso se mete en la esfera y esta esfera, como dijimos, lleva discos dieléctricos en la mitad. Bueno, esta esfera se agarra a la esfera de cerámica con unos bulones, que son los que van adheridos en los orgonites. Y es así como la esfera de cerámica queda sujeta a la esfera de acero. La esfera de cerámica también está separada por las mism los mismos discos dieléctricos que en el medio tienen un disco de aluminio. Por este disco de aluminio es por donde van a salir las ondas escalares que se van a comportar como un salvavidas para, el, para el, el platillo volador. Bueno, eh, la esfera por dentro lo que va a hacer es disruptir la partícula fundamental, pero no va a poder salir la energía, ya que tiene eh, una carcasa de cerámica, la energía se queda adentro, solo sale la magnética. Ahí estamos viendo las bobinas como habíamos dicho que están bobinadas por dentro y bueno y este sería el modelito para, para disruptir la partícula fundamental se alimentan las dos bobinas y las bobinas se les pone un spark gap este sería uno de los métodos más clásicos como para obtener un choque de energías electromagnéticas a una muy alta frecuencia en el baricentro de la esfera o sea entre medio de los dos imanes que están separados sino también con una batería y un rotor este rotor lo que va a hacer es conmutar si no las dos bobinas que van a estar alimentadas por cada extremo por la batería entonces de acuerdo con las vueltas que demos con este rotor vamos a encontrar una resonancia en alguna frecuencia respectiva que haga funcionar todo el sistema sincrónicamente. De esto se compone básicamente hacer volar un platillo volador. Así que bueno, en este capítulo vamos a ver más que nada los aspectos básicos para que un platillo volador flote en el aéter. Sus partes son, como dijimos, giroscopios, un motor central y una carcasa de aluminio que es la que va a llevar el cable de arriba del generador, que es el de energía radiante, ese cable se le coloca a la chapa y abajo se le coloca el cable de la salida de abajo del motor viril, que es la esfera de scapeller. De esta manera nosotros vamos a polarizar el ovni con radiante por arriba y magnético por abajo. Entonces es así que el aéter es que se abre y luego pliega al platillo volador a medidas nanométricas haciéndolo viajar por un canal más estrecho que la punta de una aguja. Las velocidades de un ovni, bueno muchos hablan de match 3, match 4, pero vamos a ser sinceros, si la velocidad de la luz es una constante que se forma eh, por default producto de la velocidad de la éter quiere decir que el ovni cuando se convierte en una partícula va a viajar por un canal donde viaja el éter por lo tanto la velocidad de un platillo volador una nave es un poco menor a la de la éter y un poco mayor a la de la luz cuando un platillo baja la velocidad ahí se convierte en luz sube la velocidad y ya se hace invisible Así que bueno, querida amiga, querido amigo, te mando un abrazo y bueno, vamos a seguir explayando en videos posteriores la temática eh, de los comandos para poder maniobrar un platillo volador de esta clase. Suscríbete al canal, dale like si te gustó y bueno, espera el próximo video que viene. Te agradezco mucho tu tiempo, te mando un abrazo a la distancia, chao, nos vemos.